Me permites, me permites soñar que estoy a tu lado devorando ese cuerpo malvado, que paso por alto el semáforo de tu costado y me infracciona cerca de ese ombligo anhelado. Permíteme validar el cheque chimbo de mi pasado para que en efectivo pueda sentir que te amen como nadie te ha amado de la condena de amor que tengo, tus besos me rebajen tres días de la pena por año, y que el perdón, papal me llegue, para hacerte el amor a diario. Permíteme infectarte con este sentimiento, sagrado, cura no hay y presupuesto para investigarla aún no han aprobado. El universo en silencio conspira callado, y tú descalza después de haber caminado por la ecuación del amor, te igual amo al cuadrado, y si me permites todo eso, te monto conmigo al caballo con el que voy a conquistar las estaciones, para regalarte a ti el verano, que yo luego en la guerra por el cielo me batiría muerte sin consuelo, para ganarme la luna y colgártela en el pecho, como una cadenita de buena suerte, para que me recuerde siempre, en todas las vidas que te toque vivir. Pues en todos los momentos que me toque a mí existir, sacaré la espada de la roca, para ser tu caballero, hasta mi último respiro, yo seré el esclavo de tus deseos.